con Junior Tineo, director de la Defensa Civil Duarte. Estaremos conversando con él sobre el paso de la tormenta Grace por la provincia. Precisamente Junior se encuentra desde el Bajo Yuna. Vamos a ver, buenos días Junior. Buenos días, buenos días. El programa de mañana, buenos días también a todos los televidentes pues, que nos suenan y nos escuchan a través de Telenor en toda la región y el país. Junior, eh, teníamos casi el país completo en alerta roja por el paso del ciclón, luego eh, convertido en tormenta, y hubo muchas expectativas eh, de cuidado y preservación. Entendemos que al debilitarse no hubo tanto daños. ¿Cuál es la realidad de la provincia en torno al paso de, de la tormenta? Bien, primero es importante mencionar que el último boletín emitido a la ONAME y las instrucciones del Centro de Operaciones de Emergencia. Las alertas rojas, ya no el país no hay provincia en alerta roja, sí. actualmente tenemos 12 provincias en alerta verde y 14 en amarilla. Eh, concerniente a la provincia de Duarte, nos encontramos en alerta verde. La tormenta no pasó por la provincia de Duarte, pasó tres por el territorio dominicano, hizo contacto allá abajo en Barahona y siguió el trayecto hacia Haití. Concerniente al paso cerca del territorio, eh, es un campo nuboso donde vamos a encontrar Chubasco, aislado en toda la provincia en el resto de estos días. Concerniente a la provincia de Duarte en el Bajo Zona, eh, el río mantiene su caudal, todavía soporta mucha agua, debido a que siempre se alimenta de la cuenca del río allá en Bonao y en Camus con la Vega y el río Blanco. Eh, todo está normal, como en instituciones del Estado, por instrucciones de nuestro director ejecutivo, de la Defensa Civil, Juan Salas, y nuestra gobernadora, licenciada Nación Maracorte, pues permanecemos aquí en sección permanente vigilando cualquier evolución que pueda ocurrir. En el Bajo Yuna ya nos dice que la, la tormenta por acá, por la provincia. Eh, no afectó que no pasó. ¿Cómo está el bajo Yuna? ¿Hubieron desplazados? ¿Hay personas que están en lugares de acogida, en centros de acopio? No, no hubo, no hubo personas agregadas en ninguno de los refugios, tampoco personas desplazadas, ni a familiares ni a amigos. Eh, gracias a un trabajo de equipo que se preventivo, junto a la institución del estado, salud pública, obras públicas, INAPA, comedores económicos y demás donde trabajamos todo un, un trabajo alto de, de prevención con los polifoneos, la desinfección y habilitación de los albergues. Está un trabajo eh, preventivo bastante importante que creó tendencia. Eh, tenemos entonces que ustedes están eh, apostados allá, supervisando, viendo que esté todo bien, pero no han habido daños ni se ha necesitado hacer el trabajo que, que se esperaba. Exactamente, exactamente. Más estamos haciendo un trabajo de supervisión y un trabajo de monitoreo. Recordando que el Bajo eh siempre queda problema, lo hace uno o dos días después que pasa la tormenta, porque este va aumentando, eh, ¿verdad? Poco a poco, okay. y toda el agua que va cayendo en la cuenca. Pero gracias a Dios, el tema tiene eh, en su causa. Nosotros no tuvimos ningún inconveniente a nivel de la provincia, eh, ni en el Barrio Azul, ni las flores, ni la isleta. Y en Pimentel, más que algunos árboles que ya por la parte de la forma de la, de la tierra que ya estaba saturada, pues se cayeron, muchachos se junto a Cruz Roja eh, procedieron a los cortes y poda. Eh, ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuántos días estarán ustedes haciendo trabajos de supervisión por el Bajo Yuna? Porque entendemos uh -huh. que al menos los ciudadanos y, to y toda la provincia estamos de alguna forma eh, normal sin estar pendiente que habrá eh, situaciones negativas o daños por la tormenta. Ustedes como defensa civil, ¿qué es lo que sigue? Mira, nosotros siempre mantenemos un monitoreo a nivel de provincia, en todos los municipios, a través de los directores municipales. Por en especial en el Bajo Yuna, todos estos días se estará haciendo supervisión eh, del río, de su comportamiento, eh, tanto en Agripo 1, tipo 2, que es Arenoso, Agua Santa del Tribunal, que es la reforma pero esperamos eh, estos días que ha aislados en algunas regiones del país, como informó la UNAM, por la precipitación creada primero cuando pasó Fred y segundo cuando pasó Grey. Eh, tenemos en la información a propósito de Fred, eh, que es la tormenta número 8 que se está formando y qué hay expectativas en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Fred se encuentra lejos ya del territorio dominicano, cerca ya de, de la parte de la costa de Estados Unidos, el último informe, y Fred fue la número 6. No, la 8. Perdón, entonces, ¿cuál es la número 8? Porque hay una que se está formando ya, el nombre no, no lo recuerdo. Sí, hay una que se está formando, se va a llamar Henry, si no me equivoco, pero okay. esta no ofrece ningún peligro para la República Dominicana porque se está formando la parte de arriba por la Bermuda, okay. y por okay. ahí, no ofrece peligro. Eh, una preguntita, ya saliéndonos un, un tanto de la provincia Porque entendemos que, que tienes conocimiento De lo que ha eh, sucedido en el país Hemos visto pueblos que han sido afectados Me parece que Barahona fue uno de ellos Donde habían torrenciales importantes de agua ¿Qué, eh, qué tanto daño causó en estas zonas del país? Mira, eh, con el tema de las demás regiones y provincias Es un tema que lo maneja cada director regional y provincial okay. Que es la persona autorizada eh, dar información a la prensa relacionada a su provincia Pero las lluvias ha causado eh, desplazamientos en, en algunas provincias como Santo Domingo y en Barahona Junior, eh, ¿qué mensaje final puedes darle a todos los ciudadanos de la provincia En torno tanto a la tormenta Grace, con, con lo que se pueda avecinar los próximos días Estamos en temporada ciclónica Y ustedes como defensa civil los trabajos que están haciendo Sí, mira, la temporada de huracanes todavía no ha terminado y pudimos ver que ya nos tocaron dos tormentas, la saturación de eso, eso lo está. Le pedimos a los ciudadanos siempre estar atentos a los boletines que pueden emitir los organismos de protección civil, incluyendo las instituciones provinciales del Estado, que siempre hemos estado a la vanguardia para proteger y cuidar a nuestros ciudadanos. Y ellos tienen un papel fundamental en todo esto, que es la parte preventiva. Aquellas personas que viven en zonas vulnerables tienen que conocer eh, su ruta de evacuación, su albergue más cercano y cualquier inconveniente que puedan tener, pues llamarnos al 809-588-3279 y con mucho gusto nosotros vamos a orientar a las comunidades y demás. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, eh, Junior. Eh, estuvimos conversando con Junior Tineo, director de la C defensa civil Duarte, donde están, donde se encuentra en estos momentos la defensa civil en el Bajo Yuna, supervisando, monitoreando eh, esta zona muy vulnerable y por supuesto haciendo esta labor que siempre realiza la defensa civil.